¿Qué sucede si ingreso con la visa K1 de prometidos y no me caso dentro de los 90 días? Bueno, uh, si ha pasado mucho. Uh, si no se casa dentro de los 90 días, bueno, no es que digamos malo, pero claro, sí, sí, sí se pasó de lo... Porque claro, la visa K1 te da esos 90 días para casarte. Esa es la razón que te la dan, porque quieres venir acá a casarte con tu pareja para poder hacerte residente. Si no se casan y se casan después de los 90 días, que sí ha pasado varias veces, claro, um, la van a pedir más formularios, más evidencias y te va a costar más cuando cuando se presente tu petición al USCIS, porque se se hacen dos paquetes, por decir, ya la para quitar tu um, tu Perdón, para ajustar tu estatus como residente y, y la visa conyugal de tu esposo. O sea, si, si van a ser dos peticiones separadas, costos separados. Tendría que agregar, las... si se casan después de los 90 días, tendría que agregar la UI 130. Sí, la dicen 30, y, y pagar los 535. Por cada exactamente. Dólares esos, sí. de esos, de o sea, será tarifa? más que vas a pagarle algo de ese y vas a pagarle más también, a la visa o como lo quieras hacer. Sí, lo mejor es que en esos 90 días, que bueno, el gobierno considera que en 90 días si ya tienen un plan de boda, se casen. Sí. Por cosas del destino, no se llegan a casar, bueno, pues sí van a tener que pagar más y hacer más